Gentes del, mundo, Gentes, somos Anonymous. Anonymous. Gentes del mundo, somos anónimos. Gentes del mundo, somos anónimos. Somos Anonymous. Estamos aquí para traerte algo muy especial. Algo súper especial. Me refiero a una entrevista inédita. Una entrevista a un célebre youtuber y escritor. Se trata del autor llamado Gross Rodson. Muchos lo aman y muchos lo odian. ¿Pero qué se le hace? Así es él. ¿Quieren ver la entrevista? Los dejo con Dross Rolfsson. Bienvenido Dross a nuestra entrevista. Hola a todos. Gracias por aceptar nuestra petición. Creo que esta es una petición bastante justa. En primer lugar queremos felicitarte por tus libros y por tu amor a la literatura. Antes de oír tus valiosos consejos para nuevos escritores, dinos por qué te interesa la literatura. A mí la literatura me parece una actividad maravillosa, además de muy sana, porque uno puede ver películas, uno puede ver series, uno puede incluso jugar videojuegos, pero... Ay, de vez en cuando hay que tirarle algo a la cabeza, al cerebro, hay que alimentarlo un poquito. Ahora dinos por qué aprecias tanto la lectura y por qué razón todos deberíamos leer. Leer no solamente es una actividad muy relacionada, muy abrazada con lo intelectual, sino que además es muy divertida. Por no decir que todas esas películas que están basadas en un libro el 90% de las veces el libro es mejor y es mucho más completo Dinos entonces cuál es tu primer consejo para los nuevos escritores Todas esas personas que quieren escribir, que les gusta que sueñan con escudiñar su propia historia sus propios personajes van a encontrar un maravilloso aprendizaje no solamente ortográfico, pues para tener buena ortografía hay que leer mucho, sino además para aprender a escribir. Muy bien, ahora dinos cuál es tu segundo consejo para quienes desean convertirse en escritores. La escritura, como todo arte, está íntimamente ligado al músculo, al músculo Metafórico Por ejemplo, si tú quieres dibujar bien Lo primero que tú tienes que hacer Es dibujar muchísimo La escritura no es distinta Si tú quieres escribir bien Tú tienes que escribir a cada rato Escribir cada vez que puedas Mientras tú más escribas Mejor lo vas a hacer Más vas a desarrollar tu estilo personal Tu músculo Más allá de la práctica ¿Cuál sería tu tercer consejo? Más allá de la práctica, hay otra cosa que crea a buenos escritores, tanto como a buenos artistas, a buenos dibujantes. Y es ver cómo lo hacen los maestros, los maestros del género. Si a ti te gusta la aventura, tú quieres escribir tu obra épica, yo te aconsejo que tú leas... A Tolkien, por supuesto. Y te aconsejo que también leas a Rowling, la que escribió Harry Potter. Aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo. Hablanos sobre uno de los escritores que más te haya influenciado como escritor. Dinos quién es. Es el señor Stephen King. ¿Por qué Stephen King? Stephen King es muy versátil. A mí me gusta mucho su obra, y es muy extensa, es muy densa. Porque él ha sido conocido por escribir drama, y buen drama. Él ha sido conocido por escribir terror realista, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba ese libro? Misery. Capaz que han visto la película de Misery. Les recomiendo muchísimo el libro. Es bastante peor, bastante más crudo que la película. Eso es un horror realista, pero también ha sido conocido por escribir sobre horror sobrenatural e inclusive sobre ciencia ficción y fantasía. Es un tipo extremadamente versátil. Gracias por tus recomendaciones. Los jóvenes escritores del mundo entero te lo agradecerán. Bueno, estas han sido mis recomendaciones. Hay algo más, sabemos que tú siempre serás recordado por algo que dijiste, ¿sabes que Es algo que todos recordamos, algo que hizo historia, seguramente sabes a qué me refiero. Ha corrido mucha agua bajo el puente. No, eso no es. Es así. Eso tampoco es, es algo que dijiste y nadie olvida, seguro lo recuerdas. Queremos que lo repitas. ¿Qué es? Coño. Ni modo. Entonces tendré que ser yo quien lo repita. Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Si te gustó este video dale like y suscríbete ya a nuestro canal.